Espero que ya nadie me interrumpa Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal Después de varias interrupciones, ahora sí ya les puedo grabar bien, bien, bien Y bueno, básicamente lo que había dicho en los videos anteriores era que Esta era una idea loca que yo traía durante días, semanas, meses quizá En la cual nos sentamos, yo me sentara a leerles a ustedes en voz alta y si sí, este es el título de quizá una nueva sección en el canal no lo sé eh, pero ya iremos viendo eh, en cuestión de que, que tanto les guste que tanto me guste eh, como vivamos la experiencia juntos este va a ser el primero de eh, leyendo en voz alta espero que les guste bastante que se sienten Mientras hacen algo, mientras dibujan, mientras arreglan sus pendientes, eh, mientras planean algo, no lo sé. Espero leer lo más bonito posible. Digo porque a veces me pongo medio nerviosa y empiezo a leer muy feo. Pero eso sí, entonces pues ustedes están en un trípode diferente. Eh, libros básicamente. Y también mi micrófono también está en un trípode. Entonces aquí tengo de que todo, esperemos no fastidiarlos ni tardar tanto, entonces que lo disfruten bastante, y el libro que vamos a estar leyendo ahorita, no sé si algunos capítulos o uno nada más, no lo sé, vamos a estar leyendo el último libro de la trilogía de los libros de Claudia, es La Corte del Eclipse, que este ya me lo había regalado mi prometido hace algunos meses atrás, pero por alguna razón Prácticamente es porque quería esperarme a tener post-it del mismo color y la verdad es que ya no me aguanté las ganas y dije mejor de una vez, ya lo leemos, ya tenemos muchas ganas y pues ya, de una vez, ahorita ya lo abrimos y escuchan el ASMR. está increíble, está increíble, wow. empezamos. para pato, que tiene un corazón de fuego y una magia que pensé que solo podía encontrarla en los libros de fantasía, y para Christy que me enseñó a querer de una forma de la que no creía capaz. Parte 1 Los Rebeldes Esta historia comienza con la rebelión que espero, y después de muchos años, al fin destalló. Capítulo 1 Elion Elion Valenci estaba acostumbrada a mentir Después de todo, desde pequeña había tenido que hacerlo. Solía creer que ocultar era muy diferente a mentir, pero ¿realmente lo era? No se molestó en pensarlo mucho, no le importaba, ya no. La vida le había enseñado un par de lecciones valiosas. Una de ellas era que a veces las mentiras eran necesarias. Porque si decía la verdad, temía que todo fuera a explotar. Vaya que tenía muchas verdades atrapadas en la garganta. Si fuera por ellas, ella la dejaría ahí hasta que se pudrieran. Era más sencillo dar rienda suelta a las mentiras que cada vez salían de sus labios con más naturalidad. Pero una cosa era lo que ella decía y otra lo que de los demás veían. Algunas personas parecían poder ver detrás de su sonrisa de juguete, por eso prefería escapar a los cielos. Solo existía la verdadera Elon en los cielos. Esa que tenía los ojos cerrados y se aferraba con fuerzas a las riendas de vela. Su Pegaso, como si eso fuera de tener las punzadas incesantes en su cabeza. Contaba silenciosamente esperando que el dolor se desvaneciera de forma gradual. Mientras lo hacía, trataba de conjurar en su mente cosas que le brindaban paz. En su mayoría eran cosas de su vida pasada. Su inocencia, su luz, lo sencillo que solía ser todo o por lo menos más sencillo que ahora. Cuando el dolor al fin se cedió, había pasado 54 segundos, el lapso más largo desde que empezó a contarlos. Cada vez las punzadas eran más constantes y prolongadas, más agonizantes. Su Pegaso relinchó con, con lo que Elon entendió como su preocupación, así que abrió los ojos y se acarició y le acarició la melena. Luego suspiró y miró al sol, acción que ocasionó que sus ojos se entrecerraran. La majestuosa estrella de rayos y luz llevaba apenas un mes saliendo de manera habitual, y a pesar de que su pecho se llenaba con una sensación cálida, al saber que ella había logrado esa gran hazaña le estaba costando. Aún no sabía cuánto, pero siempre que el dolor volvía se hacía una idea, o miles, cada una peor que la otra. Respiró con pesadez. Odiaba ser tan pesimista, más que nada porque antes no lo era. Antes, antes, antes. Cuando la luz era su eje y no tenía que esforzarse por recordarlo. Cuando lo único que tenía que ocultar era sus poderes de luna. Cuando todavía no conocía la verdadera oscuridad. Ahora su línea de tiempo estaba marcada por un antes y un después. Antes. Cuando era un Solaris iluminadora. Una, con un gran secreto y sonrisa para todos, después, cuando aceptó los poderes de una diosa y todo cambió, todo, llevaban horas en el cielo sin rumbo alguno, así que la que le indicó a Vela que volaran más bajo, siempre había adorado su libertad, pero después de su encierro, una necesidad abrazadora le pidía a Gritos que aprovechara cada segundo en el aire para recibir la brisa y olvidarse de todo lo que en, no la dejaba en paz cuando ponía los pies sobre la tierra. Miró hacia abajo para admirar el mercado de la gran ciudad. Desde donde estaba, los puestos de mercancía y comida parecían simples manchas de colores y las personas que lo transitaban lucían como diminutos insectos en movimiento. El mercado de Sun solía traerle buenos recuerdos, aunque ahora eran un poco agridulces. El lugar se veía concurrido como de costumbre, por el momento no parecía haber ninguna conmoción. Los alarienses simplemente paseaban y charlaban. Intentaban seguir con sus vidas como siempre, pero se respiraba inquietud en el aire y no los culpaba. Sus ojos se abrieron de par en par cuando detuvieron la vista en el gran reloj de la plaza central. «No puede ser», susurró y posó una mano sobre sus ojos. «Vela, volvamos al castillo». Se le había ido el tiempo y nunca se percató de la hora que era Debía apurarse o iban a empezar sin ella No quería perderse de nada Ya se había perdido demasiadas cosas y odiaba, y odiaba sentir que todavía no recuperaba ese vínculo que solía tener con sus amigos Y no solo eso Ahora todos tenían puestos importantes dentro del castillo del sol Razones para estar a un lado del rey para apoyarlo y aconsejarlo, pero ella... Elon era solo una amiga. Su corazón protestó con un martilleo, recordándole que no estaba lista para dejar entrar esa clase de dolor. Así que negó con la cabeza y apretó los labios. Soy mucho más que eso, dijo en voz baja. Sin ella, al Ariel ni siquiera tendría sol. Eso la hacía a... Eso la hacía no solo un elemento valioso para la nación, sino uno indispensable. Por supuesto que tenía razones de sobra para estar ahí con ellos. Así que repitió esas palabras una y otra vez mientras volaba de regreso al castillo de Eben. El, zapat el zapateo de su carrera se escuchaba como eco en los pasillos del castillo. Las los guardias que la veían pasaban... Los guardias que la veían pasar la saludaban y ella les volvía el gesto sin detenerse. La luz del sol se filtraba por los ventanales y proyectaba su sombra en el piso como una ráfaga oscura. Cuando al fin llegó al salón, ni siquiera se detuvo para tocar la puerta. La abrió de un empujón. «Disculpen la demora», soltó adentrándose al lugar. Los presentes la voltearon a ver y fue Mila quien habló primero. «¿Todo bien?» Aelon esforzó una sonrisa. Sí. Mila asintió. Acabamos de empezar. No te has perdido de mucho. Ese día su amiga llevaba puesta una armadura simple de piel con una túnica de color blanco debajo y pantalones de un tono rojo parecido al de su, una rosa. Sus botas eran largas y su espada descansaba a un costado de su cadena. Desde que Aelon volvió a Eden, jamás, habis, jamás había visto a Mila con algún atuendo más relajado. Era como si siempre estuviera lista para pelear, al igual que Gabriel, quien casi nunca se quitaba el uniforme de la guardia real. Velas se distrajo, ya saben cómo es, bromeó sin ganas. Estaban en el ala norte del castillo, uno de los salones recreativos de la corona. Era uno de los pocos lugares, además de los dormitorios en donde el resto de la guardia tenía permitido dejar al rey, bajo la condición de que Mila o Gabriel estuvieran con él. Desde el incidente con los Pegasos en Zoom, las medidas de seguridad se habían intensificado. Además, Mila, el salón se encontraba Gina, otra de sus mejores amigas y, a la, hora, y la ahora reina de Ariel. Estaba sentada en el sillón individual al lado de una mesa de ajedrez. Gabriel, su mellizo estaba cruzado de brazos, recargado en la pared cerca del ventanal Emil se encontraba de pie al centro del lugar contemplando a Elon de una forma que la hizo desviar la mirada sus ojos entonces se toparon con Bastian y Ezra el hermano mayor de Emil habían llegado de Ben hace apenas una semana fue él quien, desde, quien descubrió los Pegasos descuartizados y desde ese momento no había apartado no se había apartado del rey Bastian acababa de llegar al castillo justo ese día y era la razón de esta pequeña y exclusiva reunión extraoficial. ¿En qué estaban? Elon decidió sentarse en uno de los sillones desocupados. «Yo repetía por enésima vez que esto solo puede terminar mal», dijo Bastian al tiempo que negaba con la cabeza. «Es una pésima idea. Los miembros del consejo no van a desistir», respondió Gabriel. «Así que puedes tratar de cooperar por una vez en tu vida, ¿no?» Bastian le lanzó una mirada de esas que cortan. Gabriel dio un paso hacia él. Emil alzó ambas manos de modo conciliador. «Bastian, yo también estoy convencido de que no es la mejor idea, pero los miembros del consejo lo necesitan para aceptar la propuesta del nuevo tratado». «Y creo que incluso ambos territorios lo necesitan», habló Emil. «En Ariel se ha respirado incertidumbre desde hace tiempo». Ahora eres el rey de Yard y No, Bastien lo interrumpió, su voz como un témpano. No vuelvas a llamarme así. Soy el encargado y voy a ayudar, porque Lira ya no está, pero no quiero ese título. Además, yo ya, de yo ya accedí a tu nuevo tratado. No es mi culpa que no puedas convencer a tu consejo de ancianos. ¿Crees que no lo he intentado? reprochó Emil. Sus ojos parecían un sol en llamas, lo que más quiero en estos momentos es ir a vintos para encontrar a esos rebeldes y detener la locura con la que llevan más tiempo del, del que la nación puede soportar, pero no tengo esa opción, lo que tengo son res, responsabilidades con Ariel y mantenerme con vida es una de ellas, así como siempre lo, er, lo es procurar la paz con Hilardia, por primera vez en un miles en un milenio esa paz puede ser real No una simple tregua Todos se quedaron callados al escuchar las palabras de Emil del rey de Alariel Bastian caminó hacia él para verlo de frente El contraste entre ambos era digno de una pintura Una del, del día y la noche Emil lucía como fuego puro Su cabello castaño oscuro estaba a punto aún un poco más largo y alborotado de lo habitual Y sus ojos dorados combinaban con su piel tostada su atuendo consistía en un saco rojo con bordados en oro que le llegaba casi hasta los tobillos, por abajo unos pantalones y unas botas del mismo tono de negro. En cambio, Bastian era la luna per personificada, pálido y misterioso. Su pelo blanco y suelto parecía una cascada, sus ojos plateados lucían filosos y su, su atuendo oscuro resaltaba el tono claro de su piel. Llevaba una capa que se comparaba con una noche estrellada, de un azul que se iban degradando con pequeños detalles que asemejaban a estrellas. «Eres idealista, Emil, pero los territorios no están preparados para vivir en unión», respondió Bastian con total serenidad. «Hay miles de años y odio y temor de por medio» bastian podía negar todo lo que quisiera su posición como rey de hilardia pero había algo en su postura y en su voz que hacía evidente su sangre real por eso debemos ir poco a poco idealista y terco agregó bastian para después cruzarse de brazos podemos intentarlo dijo Ezra. luego miró a bastian es solo un encuentro entre algunos habitantes en cada territorio nada que no podamos controlar en caso de que salga mal Bastian puso los ojos en blanco. «No cabe duda que esos son hermanos». Ezra alzó una ceja en respuesta. Bastian lo miró detenidamente por unos cuantos segundos y luego se encogió de hombros. «Bien, ustedes ganan», respondió y antes de continuar soltó una, un prolongado suspiro. «Le diré a Nair que, bus que busque voluntarios en Pivoine. ¿Crees que Nair sea la mejor opción para esta tarea?» Preguntó Ezra, al tiempo que posaba una mano sobre su cuello. «Temo que amenace a cualquiera que se niegue». Bastan sonrió como si acabara de cometer una travesura. «Esa es precisamente la razón por la que se, se lo pediré a ella». Emil frunció el ceño. «Espero que lo de la amenaza sea una broma». «No lo es», dijeron Ezra y Bastian al mismo tiempo, el primero con resignación y el otro con orgullo. Emil optó por no hacer preguntas al respecto. «Bien», Solo nos falta tu aprobación para tener todo en marcha. Elon no pudo evitar sentir una chispa a nacer en su estómago, una pequeña pero explosiva, de esas que están destinadas a creer crecer lentamente con temor a extinguirse. Emil había contado que la idea inicial de que los territorios convivieran en armonía había sido de Mila. El él mismo había tenido muchas dudas al respecto. Sin embargo, la situación actual había impulsado a dar el paso. Un paso en forma de sugerencia. Que el consejo no lo hubiera descartado al instante fue una sorpresa, una grata. ¿Era tonto de su parte comenzar a esperanzarse? Sería un sueño hecho realidad si la nación del sol y el reino de la luna aprendían a convivir entre ellos. Solo así podrían entender que, a pesar de las diferencias, todos eran iguales. Todos eran seres humanos dignos de amor y respeto. Y ella que desde pequeña fue el sol y de la luna lo necesitaba más de lo que quería admitir Ahora más que nunca Una reunión no iba a cambiar las cosas pero era un comienzo Y esperaba que fuera uno que hiciera historia Entonces deberíamos empezar con los preparativos Habló Giana Tenía ambas manos sobre la voluminosa falda de su vestido Creo que lo primero que debemos hacer es elegir el lugar en el que se llevará Debería de ser un punto neutro, cosa que realmente no existe. Elon la miró. Yana, estaba... Yana llevaba un vestido color esmeralda que combinaba con sus ojos y hacía que su piel morena resaltara. Sus hombros estaban al descubierto y la fina tela del corsé acentuaba su figura. Su cabello parecía una obra de arte llena de trenzas, color avellana y perlas de distintos tamaños. Estaba segura de que con tan solo verla... Cualquier persona sabría que era la reina. Y eso, a pesar de todo, le llenaba el pecho de calidez. Al centro del cuarto, Emila sintió antes de responder. Tienes razón. Habrá que pensarlo bien. No planeaba permitir que el consejo gestionara todo. Haces bien. Recordemos que Lord Anwar no es justo cuando se trata de Hilardia y puede influenciar a los demás, dijo Mila. Me sorprende que ese viejo haya accedido a este a esto en primer lugar, añadió Gabriel, después de poner los ojos en blanco. De hecho, no accedió. Hubo cinco votos a favor y tres en contra, aclaró, aclaró el rey. Bueno, debo aceptar que una parte de mí está intrigada, dijo Bastian, con una mano en la barbilla. en la barbilla Salga bien o salga mal, definitivamente no será una fiesta aburrida. Emil alzó una ceja. ¿Fiesta? Por todas las estrellas, ¿prefieres que lo llamemos encuentro político? ¿Convivencia especial? El rey no pude, no pudo evitar sonreír levemente ante las palabras de Hilardiano. No, es cierto. No quisiera que fuera nada, info, nada formal. Se necesita un ambiente relajado para que ambas partes puedan tranquilizarse y disfrutar de la compañía del otro. ¿Disfrutar de la compañía del otro? Sí, buena, buena suerte con eso respondió Bastian, una sonrisa divertida se formó en sus labios, es la peor idea del milenio, pero ten por seguro que será la fiesta del milenio, en este momento las puertas del sol se abrieron de forma abrupta, Derien el C senescal de Emil caminó con rapidez hacia él, seguido por los dos guardias, respiraban con dificultad y tenían ambas manos en las rodillas, como si hubiera corrido una larga carrera para llegar hasta el rey. Gabriel se postró a su lado como ráfaga Elon ni siquiera se percató del movimiento El ambiente del cuarto se tensó al instante Algo no anda bien, podía sentirlo ¿Qué pasó aquí? habló Emil Su majestad, son rebeldes otra vez Nos acaban de reportar que asesinaron a un alariense en el puerto de Zun Era un civil, anunció Dearín. Todo se paralizó Elon ahogó un suspiro y sintió sus adentros congelarse sus ojos no se despegaron de mil, que había recibido la noticia como un golpe duro, un paso atrás, puños cerrados, mandíbula tiesa, y aunque su rostro no traicionó sus emociones, no pudo evitar palidecer. ¿Esto acaba de ocurrir? preguntó intentando contener algo peligroso en su voz. Uno de los soldados asintió. Hace unos minutos, todavía hay conmoción en el pueblo, los rebeldes están atacando con todo, se han vuelto locos. ¿Y la guardia? Preguntó Gabriel quién pareciera, quien pareciera querer golpear a alguien Están intentando contenerlos Los refuerzos ya fueron enviados Voy para allá sen Sentenció Gabriel comenzando a caminar Como en prisa También yo, habló Ezra Que ya estaba dirigiéndose a la puerta Emil dio algunos pasos atrás de ellos Gabriel se detuvo y lo miró por encima de los hombros No, fue el único que dijo Ahora sí, las emociones Se desbordaban en el rostro de Emil —Tengo que ir. No voy a permitir que los rebeldes se metan con mi pueblo cuando a quien a quien quieres es a mí. Gabriel bufó y se revolvió el cabello con tanta fuerza que le faltaba solo poco para arrancárselo. —Y yo no voy a permitir que se acerquen a ti. —No puedes bajar, Emil, respondió contundente. Luego miró a los soldados. —Y ustedes dos, quédense con el rey. —Vila, no te separes de él. Ezra miró a su hermano menor de reojo, pero no dijo nada. Gabriel tenía razón. En cosa de segundos los dos ya se habían ido. Todos los demás se quedaron callados. Parecía que en cualquier momento algo se rompería. Gina se había abrazado a sí misma y Mila estaba a su lado con una mano sobre su hombro, apretando suavemente. Bastian se encontraba de pie y miraba a Emil con curiosidad, tal vez preguntándose lo mismo que Elon. ¿Qué estaba pasando por la cabeza del rey? —¿Cuántos rebeldes son? Amo, —habló Emil después de, que, de lo que pareció una eternidad. —No sabemos con exactitud, pero tal vez unos cincuenta. Ya no parecen querer esconderse —reportó el senescal. —Destruyen lo que no pueden en, en el puerto. Traen antorchas y están prendiendo las cajas con provisiones para los barcos. Ya hay Solaris intentando contener el fuego. Aylon saltó en su sitio al escuchar aquello. Claro que un Solaris lanz lanzallamos podía tratar de controlar el fuego, pero no era tan sencillo. Cuando no era el propio, cuando no era el propio y mucho menos cuando ya estaba obscureciendo, iba a ser imposible que lo extinguiera. En cambio, ella tenía la luna y toda el agua del mar a su disposición. En Ariel no había lunaris que pudieran ayudar con eso. Únicamente estaba ella, con todo el poder de Orequia desbordándose en su interior. Era su oportunidad para ser útil No tuvo que pensarlo dos veces Voy a bajar Anunció y se dirigió hacia la puerta sin molestarse En esperar las, re las reacciones de los demás Salió del cuarto y aceleró el paso No tardó, no tardó en escuchar el sonido de, otras, de otros pasos tras ellas Reconocería esas pisadas donde fuera Elon. La voz de Mila hizo detenerse en seco Ella se volteó para darle la cara el rey respiraba agitándose y la miraba con intensidad parecida a la del sol en un momento más abrasador del día. Las, pierda, las piernas de Aylon flaquearon en, por un segundo, pero apretó los puños y respiró hondo. «Voy a ir, Emil. Soy la única que puede apagar el fuego. Es muy peligroso, tú... Es que... No...» Emil cerró los ojos y pasó ambas manos por su rostro. Cuando los abrió, Aylon no pudo descifrarlos. La guardia real se, se va a encargar. ¿Escuchaste, a Gabriel? No podemos bajar. Elon frunció el ceño. No, tú eres el que no puede bajar, respondió al mismo tiempo que cruzó los brazos. Los rebeldes ni siquiera saben de mi existencia. No soy un blanco para ellos. Acaban de matar a matar a un aleariencia inocente. Todos son un blanco, exclamó el rey. Su voz sonó un poco estrangulada. Con más razón tengo que ir. Puedo ayudar de muchas formas. Desde que volvi volvió al castillo todos lo tratan diferente. Como si necesitara ser protegida. Con mucho cuidado como si fuera de cristal. Pero no lo era. Ni siquiera antes de cargar los poderes de la diosa había sido una niña indefensa. Siempre fue capaz de ver por sí misma y pelear. Nunca había sido débil y no tenía miedo. Mucho menos ahora. Y Aylon quería que Emil lo entendiera. Que él y todos la vieran. Tal y como lo era, como la portadora de los poderes de una diosa. Emil apretó el mentón con fuerza, como si estuviera a punto de decir algo que él le sabía mal. No puedes bajar, es una orden. Eilon abrió la boca en sorpresa, pero nada salió de esta. Los ojos comenzaron a arderle. Lo siento, pero continuó Emil, más ella lo interrumpió. «Eso es bajo, Emil, muy bajo», respondió con un ligero temblor en la voz. «¿Qué piensas hacer si te desobedezco?» El rey se quedó callado. «¿Me vas a encerrar en el calabozo como Lira lo hizo?» «Ella también podía dar golpes bajos». Emil retrocedió un paso. «¡No! ¡No, no, no! ¡Claro que no!» Se apresuró a decir sus palabras que atropellaban unas a otras. «Pero, ¿por qué no lo entiendes? ¿Qué es lo que no entiendo?» Que no puedo, exclamó, y a pesar de que todo su cuerpo pareciera querer gritar con fuerza, algo lo frenó. No, no, no pueda. Esperó unos segundos a que Mil terminara lo que iba a decir, pero él se quedó callado. Elon bajó la cabeza, no quería seguir viéndolo a los ojos, y tampoco quería que la detuviera, no lo iba a permitir. Lo siento, Mil, dijo, y se dio la vuelta. Comenzó a correr con todas sus fuerzas hacia la salida más cercana. Pero claro que Mil ya iba atrás de ella. elon estaba segura que iría hasta el puerto de Zun con tal de protegerla. Pero el rey tenía que entenderlo, por las buenas o por las malas. No era una niña indefensa. No era débil. No era de cristal. No necesitaba protección. Elon A pesar de que nunca había jugado con fuego, elon podía sentirlo en sus venas. Podía sentirlo desde que el sol volvió a posarse en los cielos de Fenrai. Cuando recién adquirió el don de Orekai, bajo la luz de la luna roja, sus poderes del sol parecían estar dormidos, incluso sepultados. No había podido llegar a ellos bajo la noche eterna que los condenaba, pero luego trajo al sol y con el tiempo su luz comenzó a florecer en la oscuridad de su interior. Había recuperado sus poderes de luz y aunque no habían probado usar las otras afinidades del sol... Había recuperado sus poderes del sol Y aunque no, no había probado Usar las otras afinidades del sol Sabía que ahí estaba esperando Así que conjuró Los poderes de la diosa Y los hizo suyos El eco de una punzada del dolor La azotó al momento Pero desapareció en cuestión de segundos El fuego comenzó a brotar en su ser Y lo dejó salir Con lo que formó una barrera de llamas Entre Mil y ella Era, era impenetrable Eilun estaba impresionada con lo que acababa de ocurrir. Las manos le temblaban, y el fondo en... Y en... estaba impresionada con lo que acababa de ocurrir. Las manos le temblaban, y en el fondo sabía que si, en ese momento lo intentaba, no podría maniobrar con las llamas que ella misma había creado. No estaba familiarizada con ese poder tan agresivo y abrazador que apenas podía controlar. Por lo menos de algo estaba segura. El fuego no se apagaría hasta que ella así lo quisiera. O con agua, mucha agua Estaba haciendo uso de todas sus fuerzas para que no se expandiera Hacia algún objeto o tela que pudiera provocar un incendio Su majestad, aléjese de las llamas Escuchó el grito de uno de los soldados No, Elon Pero ellos no se detuvieron Más bien aceleró el paso Sus emociones eran un caos y no podía procesarlas Necesitaba actuar y eso haría ni el mismísimo rey de Alariel podía detenerla cuando Emil llegaba a otra de las salidas del castillo Aylon ya había sobre Aylon ya estaría sobre vela dirigiéndose al puerto de Sun ya no tenía aire cuando entró a los establos pero ni así se detuvo no esperó a que preparara a su pegaso simplemente subió y le ordenó que volara vela su fiel compañera se alzó hacia, hacia el cielo nocturno de Fenray sin protesta alguna, solo hasta que se alejó lo suficiente de ver, se permitió relajarse un poco y dejó que la barrera de fuego se apagara. Esperaba que Mil no la siguiera hasta el puerto, era él quien realmente corría peligro esa noche. Todavía le ardían los ojos y sabía que era porque quería llorar, pero no se lo permitió. Desde que volvió al castillo no le había dado cávida las lágrimas, y vaya que estaban acumuladas, puesto cada vez le era más difícil impedir que se desbordaran. Tenía que aguantar, no iba a llorar y mucho menos iba a permitir que la vieran llorar. Sus amigos no paraban de preguntarle lo mismo una y otra vez. ¿Todo bien, Aylon? ¿Estás bien, Aylon? ¿Estás bien, estás bien, estás bien? ¡Sí! Ella le respondía cada vez, ¡sí! Porque no pensaba dar lástima, porque no quería preocuparlos, porque estaba acostumbrada a mentir. Pero aquí iba una verdad. No lo estaba. No estaba bien. Una disculpa por eso. Mm, acaban de llegar mis gatos. Ok. Um, espero que les haya gustado mucho esta leyendo en voz alta. Y sé que tuvimos algunos errores técnicos Y también algunos errores humanos Entonces eh, la verdad es que me pone muy nerviosa El leer en voz alta Y más porque aquí en mi casa hacen muchísimo ruido Todo el tiempo están haciendo ruido Entonces eso también como que Me daba pendiente de que me pudieran interrumpir o algo así Pero espero que les haya gustado Díganme qué les pareció Y si quieren que continuemos como con esta... Mmm, eh, dinámica de leer y pues al parecer solamente leímos el primer capítulo eh, está conformado por un chorro de capítulos entonces quizá en la próxima semana podamos leer el siguiente eh, les digo no van a ir en ningún orden eh, quizá para cuando queramos leer el siguiente eh, ya sea como el cuarto o el cinco entonces, pues sí, nada más. Espero que sí les haya gustado muchísimo y que si es así, pues me lo comenten para continuar como con este con esta dinámica porque me está gustando. Además de que nos va a ayudar muchísimo a poder articular palabras y a hablar mucho mejor. Entonces sí, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye!